Ok, hola. Se me oye, ¿no? Perfecto. Ok, yo soy Amit, hola. Eh, voy a hablar de... mi ponencia es going global. Eh, voy a hablar de WordPress multilingüe en general. Trabajo en uh, WPML, en el plugin. Eh, entonces, eh, para que sepáis. Eh, bueno, la ponencia es crear y manejar sitios web multilingües con WordPress. Un poquito sobre mí y después sobre la empresa también. Eh, vivo en Cádiz desde hace 15 años. Yeah. Eh, como dice aquí, soy padre multilingüe. Eh, soy de Israel, originalmente. En casa hablamos hebreo, español e inglés, en este orden. Eh, soy eco-constructor también, he hecho mi casa de paja. Y <laughs> Es verdad. <laughs> Me Podéis googlear. Eh, bueno, desarrollo web desde, no sé, 95 creo, y Wordpress desde 2005. Eh, he trabajado mucho como autónomo, o como freelance, y los en el último año y medio trabajo para WPML. <coughs> Soy el team leader eh, del proyecto de compatibilidad. Eh, recibimos como plugins y themes todos los días. Y trabajamos en eh, transformarlos en eh, compatibles para WPML o en general para multilingüe, pero para WPML sobre todo. La empresa tiene un poquito sobre la empresa, porque ya no sé si creo que estaba en el ENGA o también. Y esto Estamos buscando gente personal, entonces eh, voy a hablar 12 frases sobre la empresa. Somos 50 casi de 24 países. Hay mucho multilingüe eh, la empresa se llama On Go Systems, Hacem, eh, hacemos no solo WPML, sino también Types, Views, Access, hay eh, otros plugins que hacemos, yo trabajo en WPML. Eh, cada uno trabaja de su casa. Y bueno, yo estoy muy contento. La verdad que sí. <risa> ok, la agenda para hoy. Eh, web multilingüe, ¿por qué hacer una web multilingüe? Porque es una inversión de tiempo, también de dinero a veces. Eh, es un, a veces también, no sé, perdón mi francés, pero es un coñazo, sobre todo cuando se trabaja para árabe o hebreo, eh, lenguas, eh, o chino, no sé, hay lenguas que después como tienes que cambiar todo el CSS eh, y esas cosas, eh, qué es eh, una web multilingüe o multilingüe, y qué no es, cómo transformar una web en, eh, de WordPress, es todo en el entorno de WordPress, por, por supuesto, y después trucos y pistas. Ok. El por qué. Estos son los idiomas del mundo. Como sabéis, también en España, cuando a lo mejor eh, hablamos en Estados Unidos o en Inglaterra, la gente de, habla inglesa, es menos, como el inglés es tan potente, aunque el español es muy potente también, pero en España misma hay eh, catalán, hay gallego, eh, hay vasco, entonces tenemos también clientes... No es solo multi, como multilingüaje por países, sino también dentro del país hay muchas veces hay muchos idiomas. En contrario a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, es menos, aunque hay muchos hispanohablantes, es menos. Los idiomas de Internet, en Internet eh, todavía se puede ver que el inglés es eh, ahí arriba, pero el chino está justo detrás y el crecimiento en los países que no son inglés es más grande. O sea, dentro de no mucho. Bueno, y podéis ver también el resto, que es abajo, el, la línea amarilla, que solo el resto es casi como el inglés. Eh, o sea, la mayoría de la gente en Internet no usa inglés. En eh, WordPress es lo mismo. Ayer he leído algo de Matt que no sé cómo se llama, de WordPress, que diciendo que en automático en WordPress.com, Dos tercios de los eh, webs no están en inglés, en wordpress.com. En wordpress.org WordPress creo que bueno, va a ser lo mismo o puede ser más incluso. Eh, dos tercios de la población mundial habla más de un idioma. Seguimos con el porqué multilingüe. Eh, las empresas que negocian en el mercado global ganan 34% eh, 4 más. Y la mayoría de los usuarios de Internet prefieren comprar en su um, idioma materno. Eh, voy a enfocar después en comercio electrónico multilingüe un poquito, porque es como lo suyo, es eh, también la tendencia ahora. Y también en eh, comercio electrónico es muy importante el multilingüe. La gente está para comprar en Internet eh, requiere como quiere eh, estar entendidos en su propia lengua. Ok, es como un poco la frase, crear una web multilingüe es un reto requiere buena preparación y organización. Eh, antes, he, he dicho que trabajo desde los 90 eh, como freelance y esto en web. En 99 he trabajado en una empresa, eh, también multilingüe, teníamos 11 idiomas, era un banco en Israel, y tenía, éramos eh, 50 personas casi, trabajando, dedican, dedicando nuestro tiempo solo a esto, a hacer como búsquedas en el motor de búsqueda que teníamos también propio, eh, entre idiomas, ¿no? entre etiquetas. Y hoy en día es mucho más fácil. Todavía es un reto, es, requiere esfuerzo, pero es mucho más fácil. Como las cosas han cambiado para bien en este aspecto. OK, sea amable a tus visitantes y a Google. Eh, es, un poco hablando, es un poco tocando también eh, la ponencia, el tema de SEO en multilingüe. Yo no soy muy de SEO, como no, no creo mucho en SEO. También eh, lo vemos también en WPML.org. Cuando tienes buen contenido, en todos los idiomas, no importa en qué idioma, la gente viene. O te buscan y te encuentran. Entonces, eso es como lo principal. Después, hay maneras mejores de hacer las cosas, eh, hacer los títulos bien y todo esto, pero el más fundamental es el, el contenido que tenéis en la web. Entonces, en, eh, digamos, en el campo de multilingüe, Google termina, de, termina el idioma principal de cada una de tus páginas. Eso significa que la... Ignora información de, idioma, de nivel código, ¿no? No puedes decir que esta página es en inglés, y en el, las etiquetas del código a Google y después que la página esté en español. Entonces, esto nos lleva a los puntos estos, que tienes que tener un solo idioma por página, cada página tiene una, un idioma, y no mezclar los idiomas, es muy importante, y tienes que tener en esta página todos los elementos traducidos. Y cuando digo todos, es todo. Todo, todo, tiene que estar traducido. Las eh, alt, las etiquetas alt de las imágenes, los títulos, el slug, la URL, todo tiene que estar traducido al, al idioma que estás mostrando. Eh, para ayudar a los eh, boots de Google a indexear, eh, no traducir trad en traducción automática, eh, tienes que hacer crosslink, eh, entre las eh, páginas hay como códigos en Webmaster Tool. Eh, en Webmaster Tool de Google podéis eh, ver que meter en el código diciendo a Google que esta página en inglés es la traducción de aquella página en español y en francés, etcétera. Es eh, importante también eh, evitar reacciones automáticas y tener un contenido de valor. Bueno, un ejemplo así como muy rápido. Una web, ¿no? se llama Destino Varsovia, de Varsovia en Polonia. Podéis ver que a la izquierda está el francés, está indicado al usuario, ahí a Google que es francés, tenéis el FR ahí del, como del selector de idiomas, está el menú en francés, las imágenes tienen el título, el slider está en francés, el R más está en, en francés y el arriba, el SLUG, en este caso es por directorio. Entonces, tiene slash en para el inglés y el punto com, en este caso, es el francés. Es algo que es muy importante el slug, lo voy a mencionar después. OK, un poco para gente que desarrolla. Como he dicho, yo trabajo en el, el compatibility y ayudamos a autores de plugins y teams eh, de como, eh, anunciar que su team es eh, multilingüe ready, ¿no? que está preparado para multilingüe. Entonces, es un poco parte para los desarrolladores. Primero, seguir el códex. Es chachi. <risa> es verdad. Si seguís el códex, además como el PHP para escribir bien, hace falta usar el GetText. Es parte de escribir bien el código. Y después, si creáis, usáis como las funciones orgánicas del códex de WordPress, todo os va a funcionar bien en todos los aspectos y en multilingüe también. Si el menú está bien escrito, y los widgets y todo, se va a poder traducir. Eh, localizar todo, como he dicho antes. Eh, slugs, Slugs, Custom Post Types, los textos de admin. ahí abajo tenéis eh, como dos, eh, después dejo las, los slides en, eh, para los, en la organización. Eh, bueno, los vínculos, los vínculos para el códex de, de WordPress, por supuesto. Y después a la derecha hay eh, como una... ah, nosotros tenemos documentación también en wpml.org. Está eh, relacionado, por supuesto, con el plugin, pero se puede aprender mucho también eh, para cómo escribir o cómo preparar el, eh, el tema o el plugin para, para multilingüe. Está aquí el, eh, bueno, el screenshot, el pantallazo de este, de este documento que tenemos. Las consideraciones técnicas antes de desarrollar multilingüe. Eh, ¿Cuál es el idioma principal del contenido? ¿Cuánta gente aquí desarrolla? Muy bien, muchos. ¿Cuánta gente aquí desarrolla y ponen las eh, cadenas en eh, castellano? Muy bien. <risa> bien. Es, eh, sí, ok. Entonces, es, es menos conveniente hacerlo. Porque la razón es que el 99% de la gente que desarrolla, desarrolla, ponen las cadenas en eh, inglés. Entonces, tiene más sentido desarrollar en inglés el texto que ponéis en las cadenas o dentro del código que en otros idiomas, aunque se puede hacer, por supuesto. Eh, entonces, tienes que decir cuál es el idioma principal del contenido, cómo va a ser el UI eh, y los textos del admin, como la, la interfaz de tu plugin o tu theme, eh, cómo se va a hacer el cambio entre idiomas, cuál es la estructura del URL. La estructura del URL, eh, según eh, para el SEO, para Google, y para los, eh, también los usuarios de vuestra web, es eh, más conveniente que no tenga parámetros, o, bueno, está recomendado que no tenga parámetros. Tiene que estar o en directorios, o sea, slash, eh, en para inglés y es para español, o eh, por dominio, es.midominio.com, dem.midominio.com, es como lo que es más obvio para el eh, usuario y es, más, es mejor para Google también. Eh, se puede también usar question mark, integración, igual a lang, igual a es, por ejemplo, para español. Pero no es recomendado. Está bien para desarrollo, pero no para producción. Eh, OK, ¿qué vamos a hacer cuando desarrollamos con otros temas o otro plugins, otros plugins? Nosotros hacemos un theme, pero después el eh, cliente y queremos que esté multilingüe. Después al cliente le dejamos el theme y él instala un plugin y de repente tiene funcionalidad en tu web que no es multilingüe, aunque lo hemos preparado. Todas estas cuestiones en WPML intentamos eh, confrontar. No siempre con 100% de éxito, pero yo creo que más o menos bien. Eh, ok, eh, internacionalización, <risa> ¿cómo se dice? Eh, el proceso de, de, de eh, preparar el código para multilinguaje, esto viene del eh, Codex también muy recomendado es bastante es muy eh, straightforward es muy eh, intuitivo la web de, del Codex en este aspecto yo os recomiendo hacerlo es muy curioso que estamos ahora hablando estoy hablando en castellano en marbella y el del Codex Sé que hay aquí gente que trabaja en traducir el códex, pero he estado, por ejemplo, esta semana también en Dinamarca hablando de multilingüe, y el códex mismo no está traducido, que es una pena. Hay un proyecto muy grande, de, bueno, bastante grande, y lleva muchos años de traducción. Yo participo en la comunidad hebrea, por ejemplo, que también no está, la mayoría no está traducido. Bueno, os recomiendo, si queréis, entrar y apoyar, traducirlos el códex. Eh, ok, un poco la ¿Cómo se la actualiza? Localízalo. Eh, los eh, GetText, eh, Function GetText, que es, muy, eh, es bastante vieja en PHP y funciona muy bien. Tenéis que eh, como... ¿Cómo se dice eso? Wrap. Tenéis que como... Eh, bueno, tenéis que usarla, ¿no? Todo el texto que está en el código, usar estas funciones para que después se pueda traducir. Eso después, el WordPress tiene un motor va escaneando los, eh, las cadenas estas, usando PO files y después MO files, eh, se puede traducir. Si escribís un plugin o un theme, tenéis que tener un text domain. Está ahí abajo cómo se hace. Eh, cada plugin o cada theme tiene su text domain para que el motor ese sabe a qué pertenece, a dónde pertenecen estos, eh, estas cadenas. Y las traducciones van en, el, eh, en languages dentro del eh, de de directorio de languages. OK, ¿cómo transformamos eh, una, web, okay, una web WordPress en multilingüe? Ya tenemos eh, el theme todo bien escrito para multilingüe o el plugin o lo que sea. O somos clientes y hemos comprado un plugin o un theme y estamos haciendo nuestra web. Eh, las, los pasos, escoger una solución, ahora lo vamos a hablar, instalar y configurar, insertar el selector de idiomas, eh, traducir el contenido, por supuesto, y el mantenimiento después de la web de una web multilingüe. Eh, ¿Cuáles son las opciones actuales en WordPress eh, para traducción? En realidad, eh, la opción número uno es eh, plugin. Eh, voy a pasar a bueno, las diferentes opciones. Puedes tener eh, varias instalaciones: una web solo para alemán, otra solo para inglés y otra solo para español. Podés, eh, es una. Bueno, es una solución, pero podéis entender que es muy difícil de mantener. Cada vez que hacéis un cambio en una, que queréis que se haga en la otra, tenéis que ir manualmente haciéndolo. No tiene mucho sentido. Tiene sentido cuando se trata de webs que, no tienen, que, son, muy, que son diferentes. Que para la versión inglesa no queremos lo que queremos para la versión española, por ejemplo. Es totalmente diferente. Entonces sí tiene algo de razón. Otra opción es Multisite. Eh, poner un multisite y hacer un blog instalar un multisite, hacer un blog para cada idioma de dentro del multisite esto también tiene bueno, la ventaja es que es muy eh, dividido todo podéis eh, podéis eh, también eh, no puedo hablar <ríe> no me sale la concentración eh, <ríe> lo siento pero podéis salir fuera a hablar <risa> Tenía que ser profesor. Ok, multisite. El multisite, la ventaja es también que se puede tener versiones eh, bastante distintas de cada idioma. Eh, la desventaja es multisite. tenéis que tener un multisite con todo lo que requiere esto. Multisite no es para todo. Yo no soy muy de multisite. Aunque okay, llevo un multisite enorme en el trabajo. Todo el proyecto de la compatibilidad lo hacemos con multisite. Entonces, hay, para cada plugin o theme que se incorpora, tenemos un eh, blog y funciona bien. Pero mantenerlo es eh, mucho trabajo. Ok, y después los plugins, que es, en realidad hoy en día es la, la, esta es la opción real para alguien que quiere desarrollar en, en multilingüe. Las opciones, Q-Translate, está ahí primero, porque es el primero que he usado en, en mi vida para esto, el multilingüe, para multilingüaje. Es gratis, que es su ventaja y es también su desventaja. La desventaja es que bueno, se trata de un desarrollador, entonces el soporte y las actualizaciones están más lento. Otra cosa que este plugin hace, que a mí no, que, bueno, no me gusta mucho, es que para el cambio de idiomas se instala etiquetas dentro del base de datos. Entonces, la base de datos para un post es lo mismo. Y dentro hay etiquetas para español, para inglés, para alemán, lo que sea. Y hace después los switch, el cambio entre los idiomas. Eso significa que la base de datos está llena de etiquetas. Eh, WPML es, tiene, es muy potente, muy grande, es de pago, tiene soporte. Eh, la desventaja es de, es de pago. Otra cosa también que WPML es muy grande y no siempre hace falta tanto, todas las opciones de WPML. Es muy potente, tiene muchas opciones, mucha gente no usa tantas opciones. Pero se puede traducir todo. Eh, Multilingual Press. Ahora, entre estos tres, Multilingual Press, Estela, Xili Languages, no me acuerdo cuál es de pago y cuál no. Creo que el Multilingual Press no es de pago. Creo. Eh, son plugins que intentan hacer lo que hace WPML, pero son más pequeños, son también nuevos, más o menos. Eh, lo podéis probar, están en eh, el, eh, en el, en el eh, repositorio de WordPress. Ok, entonces tenemos que escoger una solución y hemos escogido una. Yo voy a explicar sobre cómo eh, trabajar con un plugin. ¿Qué tenemos que eh, buscar en el plugin que hemos escogido? Ok, entonces escogemos el idioma del web. ¿Qué idioma, qué, ¿Qué idioma va a tener nuestro contenido? ¿Qué estructura de URL? Lo que he explicado antes. Y el idioma del admin. Son tres cosas muy fundamentales para el eh, multilingüe. Es para nosotros también, para el cliente, eh, al final que va a ver la web, y es también para quien tenga que mantener la web. Yo si tengo un editor de contenido que es chino, quiero que él vea, o árabe, por ejemplo, ahora estamos traduciendo el wpml.org a árabe. Entonces el eh, traductor entra al eh, escritorio, él quiere ver todo en árabe. El admin también tiene que estar en árabe. Y, y tiene que tener... Por un lado, el español, por ejemplo, ¿no? él traduce de inglés a árabe. Entonces, tiene que tener en un lado el inglés y el otro el árabe para que pueda traducir bien. Es muy fundamental, es eh, muy importante. Eh, eso creo que se ha instalado. Ah, ok. El selector de idiomas. Eh, ¿Qué podemos hacer con el selector de idiomas? El selector de idiomas que tenemos en WPML, por ejemplo, hace cross-link entre las páginas en diferentes idiomas. Y eh, si escojáis un, un plugin y queréis hacer una manipulación o eh, personalización del selector, eh, mirar que lo podéis hacer. En WPML tenemos un API que se puede cambiar el selector eh, a vuestro gusto. Y después, eh, por supuesto, eh, traducir el contenido. Ahí a la izquierda podéis ver cómo se ve en el admin. Eh, hay como, eh, se puede traducir o dentro del, eh, de la entrada o hay como una eh, eh, administración de traducciones, que también eh, podéis ver como el estado de cada, cada entrada o cada página, si está traducida o no está traducida. Eh, ok, lo, ¿qué es lo que traduce en realidad? Se traduce los títulos, las entradas y páginas completamente, la taxonomía, categorías y etiquetas, las imágenes, los menús de navegación se traducen y también se sincronizan si se quiere. Si alguien lo quiere, normalmente es lo que eh, alguien quiere cuando cambias una página que aparece en el menú, quieres que se sincroniza en todos los idiomas y no ir manualmente cambiando los idiomas. Eh, widgets, eh, las imágenes, cuando pongo imágenes es la duplicación de la imagen y también la traducción de los títulos, si alt, captions si hay dentro de la imagen. Eh, custom post types, custom fields. Y queremos, como he dicho antes, poder localizar eh, plugins y themes de, eh, de terceros que hemos instalado. Y las opciones de themes y plugins también que vienen del eh, GetOption, eh, de la función GetOption, eh, del database, del, de la base de datos. Ok, hemos escogido un plugin, hemos traducido todo, todo está bien. Ahora el consejo es mirar cuál es el futuro. Si un día queremos poner WooCommerce, ¿qué vamos a hacer con el multilingüe? No, no queremos tener la web en español, pero el multilingüe solo en inglés, por ejemplo. Entonces, pensar en el futuro, ¿cómo va a crecer la página? Una web, cuando tiene éxito, crece. Y es una cosa para pensar. Después, como he dicho antes, tenemos varios tipos de gente que van a usar la web, si es grande o mediana grande, digamos. No solo el desarrollador. Lo, mantiene, lo mantenga. Tenemos, tenemos los visitantes eh, en tema multilinguaje, tienen que tener comodidad eh, y tienen que entender todo. Eh, tenemos redactores eh, que tienen que trabajar en la web, Ten, todo tiene que ser rápido y fácil y no tienen que pensar en, no tienen que saber cómo funciona técnicamente la web. No, ellos quieren entrar y traducir o redactar el contenido. Eh, desarrolladores, cuando desarrollamos, lo conozco también... Eh, Personalmente, tenemos, que, tenemos un uh, deadline, tenemos un, uh, una agenda, no, agenda no, una fe, tenemos fechas que tenemos que cumplir. Eh, entonces, tenemos que saber que es, la solución que escogemos es rápida, no queremos gastar mucho tiempo y, y al final el cliente va como a estar enfadado. Y, y también como desarrollador, quiero saber dónde y cómo cambio, um, um, um, personalizo cosas, okay? es importante si escogéis una solución tiene que estar modificada, es que la podéis modificar, modificable. Y para Google, Google tiene que reconocer el idioma, en qué idioma está la web. Eh, y eh, para Google, como he dicho antes, es muy importante que la traducción se ha hecho eh, por humano y no por máquina. Eh, es un poco eh, Repasando lo mismo, la sincronización de NAV, lo hemos hablado ya. Eh, mantener al día, eh, lo voy a repasar. Eh. Ok, para el traductor, como he dicho, es muy importante que vea las ambas versiones de los eh, idiomas. Y eh, también eh, os recomiendo por, por facilidad, eso lo veo mucho, en el, eh, lo he visto antes mucho en el foro en español. La gente traduce solo la web, como hacen una web en español, la traducen a inglés pero la traducción no está bien. O, eh, os, bueno, si tenéis la posibilidad o para eh, recomendar al cliente usar traducciones eh, profesionales, oficiales, es mejor. Ok, cuando escogéis eh, un plugin o un team para trabajar eh, multilingüe, bueno, si lo hacéis para, en, con WPML, por ejemplo, es muy importante mirar antes que ese team o plugin es compatible. Tenemos una, web, una página en la web, de themes eh, o plugins que son compatibles, que lo hemos probado y están bien preparados, hemos hecho los arreglos y los recomendamos, está en nuestra web. No importa, si escoges otro plugin que no es WPM, lo mismo. Eh, como he dicho antes, no queréis trabajar mucho, tener web multilingüe, el cliente viene, instala un plugin y de repente no es multilingüe. Eh, tener soporte y pensar en el futuro. Como he dicho, estamos eh, buscando gente Sí, como he dicho antes, estamos buscando gente. Programadores PHP con experiencia en WordPress. Y inglés imprescindible. Porque toda la comunicación dentro de la empresa se hace en inglés. Si queréis, me podéis buscar a mí. Está aquí también el email de mi jefe. Y me podéis buscar en Twitter. lo dejo aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Queda tiempo? No. Vale, preguntas entonces. Queda tiempo para las. <risa> Están todos dormidos. ¡Yolanda! <risa> ah. <¿Has cogido> <risa> sí. Soy solo el mensajero. Pues para el mensajero ya van las preguntas, ya van los brazos en alto. <risa> Ah, antes de que me olvide, que olvido, eh, vivo en Cádiz, como he dicho, estoy intentando organizar eh, meetups en Cádiz. Si alguien es de Cádiz o de CAI, aquí, <risa> <risa> que me contacte, por favor. vale. Está mi, hay también eh, Twitter y todo, pregunta. pero no lo tengo aquí. Lo pero sé. estoy en ello. O sea, ya está. Sí, las preguntas. Hola, Amit. Sí, hay. Soy Andy. Sí, hola, Andy. Para, tengo una pregunta eh, que quiero, o sea, tengo una pregunta que ya tengo la respuesta, pero quiero saber tu respuesta a esa pregunta. Vale. Una web multilingüe en varios idiomas sí. y cada uno de los dos idiomas en el campo de URLs los puedo identificar de dos formas: o utilizando diferentes subdominios o utilizando diferentes carpetas. Sí. ¿Cuál de las dos formas, sin darte más datos, cuál de las dos formas es mejor y por qué? No tengo respuesta. Yo creo que lo, por lo que he leído para Google, creo que es lo mismo. Intuitivamente diría que dominio, que por dominio. Eso es lo que pensaría. Porque, por ejemplo, el sitemap de Google se crea por dominio y no por carpetas. ¿Sabes? El sitemap. Eso no se crea por carpetas. Si tú pones, pones WPSO de UAST, y lo instalas en, uh, por carpetas no vas a tener sitemap para cada idioma por ejemplo porque el, la, lo que pide google lo que hace Google es sitemap por dominio y no por carpeta. Pero no tengo una respuesta. ¿No tienes una respuesta clara y que sea.? No. de un motivo claro? Y... No, no tengo. Caso, ¿Tú tienes? La... ¿Has dicho sí, que tienes esa claro, respuesta? La respuesta correcta es depende del proyecto. <risa> <risa> okay. Hay que analizar el proyecto. Pero yo quería saber si había una respuesta mágica que tú me pudieras no, dar. No, no tengo. Pero ¿puedes a explicar? Porque a, a mí me lo preguntas, claro. ¿Puedes explicar por, qué, por, por qué depende? ¿De qué depende? Eh, del proyecto. Si sí, pero. Lo... Por ejemplo, si tu proyecto es tan grande. ...que cada uno de los idiomas tiene identidad propia... ...y lo trabajan diferentes personas, en diferentes oficinas... ...y tú te puedes permitir todo ese despliegue de medios... ...pues es conveniente separarlos en subdominios... ...o incluso en dominios territoriales... ...dominio.es, dominio.d... Sí, es verdad, también al nivel de servidor... A nivel de SEO, un dominio y un subdominio son la misma cosa... vale ...sin embargo, si tú tienes medios limitados... ...si tú tienes una única persona que se encarga de todo y la misma persona lleva las dos webs, y todo tu presupuesto en publicidad no te lo puedes permitir de duplicar, sino de repartirlo, uh -huh. pues entonces mejor no quieras abarcar tanto, porque vas a apretar menos, y mejor mételo cada uno en su carpeta, de forma que tengas un único site y todos tus esfuerzos los inviertes en tu único producto, que eh, se verá más recompensado. Okay. Esa sería mi respuesta. Bien. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Hola, buenas tardes. Eh, esto será un, una posibilidad que no te gustará contemplar, pero habrá personas que querrán desinstalar el plugin una vez que lo han instalado. No este, aunque sea probando solamente. Sí, eh, varios sí. antes de decidirte por uno. Mi experiencia, un cliente, tuvimos muchos problemas porque por la cantidad de digamos de basura que se creaba en la web a la hora de eh, desinstalar un plugin multilingüe de una web que originalmente fue multilingüe pero que bueno mmm, un momento, llegó un momento en que ya no merecía la pena y se mantuvo solamente en español <coughs> con QTranslate fue un desastre es lo que he dicho era, antes exactamente, era, era pero esto hay como bueno, eh, sí, hay manera de nunca, limpiar no, no, son, no son siempre <coughs> integrales <coughs> eh, sí, siempre hay que <coughs> tocar eh, si, eh, usando este plugin eh, WPML Si lo decido quitar ¿Cómo queda la web? No, eso es, eso es la desventaja de QTranslate de, eh, No solo que con, por, por con, con WPML Sino con los de, demás también sí. que, que ensucia La base de datos Entonces cuando lo quitas vale, Ya no tienes eh, multilingüe y no tienes el plugin pero si sí tienes toda la todo la basura el texto, en todo el texto y eh, etiquetas y todo, sí. se queda todo vale, entonces esto no pasa no, eh, cuando desinstalas WPML y no te va a pasar si desinstalas los otros porque ya no se trabaja así cada Bien. traducción Bien. es como una entrada en la base de datos, cuando la quitas la quitas y ya está o sea que te queda limpio la base de datos a ver, tenemos aquí una última pregunta sí. ¿no? <risa> y Ricardo debería Estela. preparando no sí Ay. hola eh, gracias por tu ponencia nada era una pequeña duda que me ha quedado por qué es tan importante de cara a Google tener traducido el panel de administración no el panel de administración ah, no es es que igual lo he entendido mal no no es para Google esto ah. es para um, sí, usuarios bueno, usuarios no sí. ah, vale vale es que mm, te había entendido mm -hmm. eso y, y por eso no. la duda gracias no. Bueno, pues creo que ya, ya directamente con todas las dudas de todas maneras si hay alguna duda más que se queda en el tintero, como Amid va a estar por aquí, sí. lógicamente os la, os la podrá resolver. ¿Tendrías que decir un poco más qué personal estáis buscando también un poco? Eh. Porque estáis diciendo. No he dicho un poco el perfil que estáis buscando. Sí, porque un humano. Se que puede sabe... a lo mejor <risa> <risa> <risa> directamente, el perfil completamente. Eh. <risa> eso lo pongo en Twitter después. <risa> El sueldo eh, en Twitter y más información. No, yo estoy muy contento. Hay también, eh, no, voy a, de verdad, no, se trabaja desde casa. El sueldo para empezar está bien. No os voy a hablar ahora de números, pero está bien, está bien. Y hay eh, como formas de crecer también en la empresa, porque somos 50, hay, muchos, eh, hay mucho trabajo en muchos campos distintos. ¿Pero ¿En alguno en concreto estáis buscando en estos momentos? Sí, ahora estamos buscando desarrollador eh, PHP con experiencia en WordPress. Eh, ¿quién, ¿Quién tiene el eh, Con ¿Qué lo que dice Tienes que tener el, ¿Que el, sueldo, la mano? el sueldo para una casa de pájara. <risa> sí. Eso, eh. Por lo eso menos para esto <risa> se da. Directamente. Pues si alguno cree que cumple el perfil o conoce a alguien, oye, pues que directamente que hable. Sí.